Gilata Richard, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, hermana Sonia. Agradecemos por el programa que me ha invitado. Estamos acá presentes. Nosotros, por supuesto, muy felices, muy alegres que los alcaldes, las autoridades, incluso los comunarios, lleguen a nuestro programa para hacer invitaciones, para resaltar el turismo, en especial el turismo comunitario. Justamente hablando de este tema del turismo, tenemos una actividad que se aproxima en el municipio, alcalde. Es así, ¿no? Eh, más que todo eh, tenemos el 13 al 16 de julio eh, un festival de parapente en nuestro municipio de Coroico. Más que todo, ¿no? Eh, esto ya se ha ido trabajando con la dirección de turismo. Más que todo para resaltar ¿no? el municipio, sabemos que somos un municipio turístico y es por eso que hemos ido trabajando sobre esto. Porque usted sabe, ¿no? Hay que diversificar, si bien estábamos en un principio con... ...el tema de, la, eh, de bicicletas... ...pero tenemos en eso... no, pues ...van yendo por el camino de la muerte... ...y posteriormente llegan a Yolosa... no, ...entonces pero a esto ya hay que diversificar... ...es por eso que estamos ahora del 13 al 16... ...con el tema del de parapente... ¿no? ...entonces eso eh, estamos trabajando... ...también eh, digo ¿no? que esto estamos coordinando también... ...con el tema de la gastronomía... Con los hoteles, eh, eso ya se está trabajando para que no tengamos problema estos tres días. Interesante la actividad, donde muchos de nuestros gilatas, cuyacas, aquellos jóvenes en especial quienes quieren eh, ser parte de estos tipos de actividad de turismo, siempre están dispuestos a visitar. Destacar, eh, Gilata Alcalde, la actividad eh, ha ido creciendo de a poco, ¿no es cierto? Al principio, a un principio, recuerdo hace años atrás, el tema del de ciclismo estaba muy eh, destacado en este municipio. De a poco, ¿cuántos años que ya se lleva este tipo de festival del parapente, por ejemplo? Estamos con el primer festival del parapente. ¿Es el ¿no? primero? El primero. Interesante. ¿no? Eh, si bien el año pasado hemos llevado, no, no estábamos con esa mayoría. Ahora, por ejemplo, estamos con 20 eh, expertos ¿no? en lo que son los parapentistas. Y 20 nacionales, ¿no? Están de otros países que van a estar ese día. Y también, ¿no? Ese es para... Más que todo ya yo estuve en este, con ellos eh, trabajando y también hemos hecho el vuelo, ¿no? Entonces es interesante, es de mucha adrenalina, claro. hay que estar ahí, son 25 a 30 minutos que estás en el aire. Veíamos en las imágenes que usted también se ha puesto a, a practicar este deporte, Gilata. Claro, hemos estado, ¿no? Porque a veces viene el, los hermanos de los parapentistas, tiene que ir el alcalde o un concejal más, ¿no? Y tenemos que... Hacerlo porque es el momento, ¿no? Después claro, ya no hay. Claro, interesante. Entonces, prácticamente invitamos a toda la población a visitar este municipio. Eh, un municipio que tiene un clima bastante agradable, un eh, turismo, lugares eh, que tienen cascada. Interesante el municipio de, de Coroico, que prácticamente no está muy lejos de la ciudad de La Paz. Hablando de este tema, también ese día vamos a poder disfrutar de otros lugares, como ya mencionábamos, cascadas. ¿Cuántos lugares atractivos? teníamos hablando de cascadas, por ejemplo. Tal vez antes, ¿no? Estamos ahorita nosotros de la ciudad de La Paz, ahora 40 minutos, ¿no? A, a la ciudad de Coroico, ¿no? Pero también, como dice usted, tenemos el tema de los, eh, del ciclismo, los, el biking, está también las cascadas. el lugar de las cascadas, por, por ejemplo, tenemos eh, San Jacinto, San Félix, el encuentro que recientemente ya los comunarios han ido habilitando y, bueno, nos está dando buen resultado, ¿no? El turismo comunitario estamos trabajando nosotros como alcaldía y así también con los comunarios, ¿no? Entonces, son eh, cuatro a cinco lugares que tenemos, eh, el Vagante, por ejemplo, ahí está, ¿no? Y es por eso que también con los hermanos de Vagante vamos a hacer un trabajo el, en septiembre, que es el Cañonín, ¿no? Va a estar también en eso. Y en septiembre van a estar del 13 al 22 de septiembre. Interesante actividad, por supuesto, como había ya la televisión nosotros siempre abiertos para recibirles a nuestros gilatas eh, iripiris, a, nuestros, eh, a, a nuestras autoridades de los municipios. Eh, hermano alcalde, tal vez eh, cabe recordar esto a la ciudadanía, el tema de, de, estos últimos, de estas últimas informaciones respecto al arenavirus. Como Coroico es parte de los yungas, de nor Yungas, también es recordar que como municipio ustedes están trabajando en la desinfección y en la limpieza de muchos sectores. Es así, no más que todo, tal vez no hemos ido viendo esto, ya que también, no, no solo Caranavi, ha sido perjudicado en este más que todo en estas vacaciones todo era a yungas, ¿no? Entonces claro. es que estaba el arena virus en el sector de Yungas, pero no es así, ¿no? Hemos estado con el hospital, sedes trabajando y hasta el momento no se encontró ninguno de esos eh, virus, más que todo en nuestro municipio como Corox podemos hablar, ¿no? Y eso, ¿no? Hermana Sonia, es lo que puedo decir. Este Esta actividad del parapente, justamente, ¿en qué lugar o en qué comunidad se va a realizar? Más que todo el parapente lo realizamos, el despegue es en el cerro Uchumachi, posteriormente eh, se hace un vuelo todo el pueblo de Coroico, llegamos a Tocaña y bajamos a de, descender al lugar de San Joaquín, ¿no? ahí es el aterrizaje que se hace en San Joaquín. Interesante lo que nos acaba de señalar nuestro alcalde del municipio de Coroico, por supuesto, Richard Escobar, también, algunos se preguntan, cuánta de, ¿cuánto de gente visitará Coroico? Solo hablando del, del fin de semana, por ejemplo, sábados y domingos, porque Coroico es cerca. Así y entonces, es. Entonces, eh, muchos, incluso un paseo, se animan incluso los turistas del extranjero a visitar este lugar porque tiene prácticamente un clima agradable, una gastronomía impresionante, muy eh, atractiva y las cascadas, lo que generalmente mm. les llama al público. La atención, ¿no? Eh, sí, por eso, eh, más que todo yo le decía, estamos trabajando ya con coordinación con los gastronómicos que tenemos dentro del municipio y también ¿no? a los hermanos eh, de los hoteles, eh, tenemos es, eh, más que todo, de, de, como le digo, dista, unas distancias de hora y media, dos horas ya estás en Coroico. ¿no? Es todo asfalto, estamos ahí para esperarlos, ¿no? a todos los hermanos de diferentes departamentos que vengan a visitarnos y nosotros vamos a esperarlos en nuestro municipio de Coroico. Muy bien, el plato atar, atractivo que a muchos siempre nos interesa, la comida honorable, ¿cuál será? Eh, estamos nosotros, por ejemplo, el charqui con yuca, el otro plato es la racacha con la eh, ¿qué chuleta de cerdo, es lo que tenemos, ¿no? Y más que todo eh, siempre, ¿no? Como Coroico el desayuno completo, ¿no? Que, tenemos allá en Coroico. Muy, muy interesante la actividad que se va a llevar y por supuesto parte de esto la gastronomía, lo que es el tema de, de otros lugares que se puede visitar, hablando de las cascadas también. Gilata, para tal vez ya cerrar nuestra entrevista, eh, como municipio ustedes, ¿con cuánto de monto económico o presupuesto van apoyando al turismo? Más que todo, ¿no? nosotros tenemos eh, en diferentes, ¿no? en, por ejemplo en turismo comunitario tienen un monto aproximadamente de 250 mil bolivianos y para gastos, en realidad tienen ellos 750 mil bolivianos para hacer todo su trabajo. Y eso también eh, ver, ¿no?, eh, nos hace falta, ¿no? Porque claro. recién muchos hermanos de diferentes comunidades van emprendiendo el turismo comunitario, ¿no? Si bien como eh, municipio tengo ahorita 120 comunidades, ¿no? Es harto y muchos están viendo ya eh, dar con el turismo comunitario para percibir un, un recurso mínimo, tal vez puedo decir, porque de algo se empieza. Así es, muchas eh, gracias hermano alcalde Richard Escobar por habernos visitado a nuestro medio de comunicación y por supuesto había ya la siempre detrás de la noticia de los municipios este sábado eh, inicia esta actividad del parapente en el municipio y por supuesto vamos a estar junto a estas actividades porque disfrutar de nuestros municipios el turismo comunitario apoyar a nuestros a nuestras comunidades es, es realmente un aporte más que podemos hacer gracias honorable por habernos visitado y por supuesto vamos a volverle a invitar para otras actividades que se va a llevar. Muchas gracias más que todo ¿no? al canal de a Vía Yala y hacer ¿no? la invitación extensa a todos los hermanos que nos escuchan por este medio de comunicación. Nosotros los vamos a esperar a, como se dice, a los turistas nacionales e internacionales en nuestro municipio de Coroico. Muchas gracias. Hay panaya de municipio municipio coroico Marcana Carusa, de San Marcana Carusa, de Carusa, de Marcana Carusa,